o hace falta cantarle una nana a nuestra alma y arrullarla, hacerla un ensalmo, hacerla una oración. Es un tema fascinante cuando abordamos Acerca de los ensalmos, acerca de las oraciones, acerca de las palabras sagradas, porque muchas de ellas no tienen ni siquiera palabras. Es lo que hablábamos antes, trasciende todas las palabras. Abordar el ensalmo, abordar el conjuro, es casi tanto más importante que el conjuro mismo o el ritual mismo. A lo largo del tiempo me he dado cuenta de que el ser humano muchas veces hace rituales pero no sabe qué es lo que está realmente haciendo. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que impulsa a ese ritual? El mismo ritual de comer, por ejemplo. Eso es un ritual que tenemos los seres humanos muy muy metido el ritual de la comida comemos a las 2 de la tarde por lo menos aquí en españa esa es la costumbre y eh, eso es como sagrado se come a las 2 de la tarde se cena a las nueve de la noche más o menos y se desayuna a las 8 de la mañana más o menos si alguien resulta que quiere desayunar a las 2 de la tarde es como ¡Oh! o quiere cenar a las ¿Ocho de la mañana? Es como totalmente fuera de lugar. ¿Realmente el cuerpo necesita comer a las 2 de la tarde? ¿Cuántas veces estamos comiendo sin hambre a las 2 de la tarde porque, está, porque hay que comer y tenemos que comer? Cuando a lo mejor teníamos hambre desde las doce y media de la mañana y llevamos aguantándonos el hambre porque había que comer a esa hora. Digamos, ¿hasta qué punto los rituales cotidianos de la vida nos condicionan nuestro propio impulso esencial, es decir, nuestro impulso vital, nuestra propia esencia? Solo fijémonos, por lo menos, por ejemplo, en los gatos. El otro día me lo decía mi hija. Oh, ¡Qué guay! Sería ser gato, ¿no? Duermen cuando quieren, comen cuando quieren, si tienen hambre, come, si tiene sueño, duerme, si quiere irse, se va, y si quiere venir, viene. Está haciendo lo que le está diciendo su alma que haga. Nosotras mismas, cuando estamos solas, no nos regimos a todas esas rituales. Si tenemos oportunidad de irnos un fin de semana solas totalmente, es realmente mmm, bastante anárquico nuestro, eh, nuestra forma de hacer. Es decir, comemos cuando queremos, si nos dormimos, nos dormimos. Cambian absolutamente todos nuestros rituales. Nos dejamos llevar por nuestro... Impulso por nuestra voz. La voz que nos dice, ahora come, ahora duerme, ahora márchate, ahora quédate. Más allá de ese ritual, hay un impulso que va antes del ritual. Hay algo que ha creado ese ritual. Esos son los llamados conjuros, en salmos u oraciones, que se les llaman. Oraciones mágicas, conjuros mágicos. ¿De dónde viene el conjuro? ¿De dónde viene la oración? Todo ejercicio práctico de la magia, es decir, Toda conexión con el plano invisible tiene un factor muy importante, que es la necesidad. Hay algo que necesitas en ese momento, ya sea que necesites pedir, que necesites eh, bueno como decía una abuela allí en México no pidamos tanto porque eh, se aburre digamos el universo a mí me hizo mucha gracia decía estamos para dar y celebrar no para pedir porque el universo ya nos lo da todo pero digamos que muchas veces se pide para agradecer necesito en ese momento invocar necesito abrir necesito algo. Hay algo que me lleva a hacer ese trabajo, ese ritual. Uno es la necesidad y el otro es la urgencia. Siempre hay una urgencia cuando yo hago un ritual. Es decir, algo que quiero o que necesito, o que deseo que en un determinado tiempo se lleve a cabo, se abra, se cierre, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un ritual acerca de que no se talen los árboles, yo no quiero que se talen los árboles y estamos haciendo un encuentro para eh, unir fuerza y que no se haga eso, hay una urgencia. No queremos que se talen los árboles, ahí hay una urgencia y hay una necesidad, necesito que eso no se lleve a cabo y vamos a unir las fuerzas, como se hizo por ejemplo con la guerra de Irak o con todas las guerras, cuando el pueblo se une y protesta y une toda su fuerza en contra de esto, aunque no fuera así luego el resultado, porque hay otros intereses ahí que van mucho más allá, pero hay una fuerza una unión, hay una necesidad y hay una urgencia. Y el tercer punto es que hay una intención. Siempre hay una intención. A la hora de hacer un ritual, a la hora de crear una oración, un ensalmo, un conjuro, hay una intención. Yo intenciono. Algo. En este caso, intenciono que no se talen esos árboles. Intenciono lo que en ese momento vaya a intencionar. En todo trabajo de magia, ritual, ceremonia, están esos tres puntos importantes. La necesidad, la intención y la urgencia. Normalmente, si no tenemos ninguno de esos tres factores, no nos nace hacer un ritual. Por ejemplo, cuando vamos a consultar un oráculo, ya sea unas cartas, eh, otro tipo de oráculo, yo lo hago con una intención. Cojo la baraja y intenciono con la baraja, la abro y me hago una pregunta o mm, hago una tirada general. Por ejemplo, tengo una intención de ver cómo está. Ahora mismo mi ser, o ver cómo está una situación, o ver cómo está eh, algo que yo estoy intencionando. Siempre hay una energía que está moviendo esto. La magia no está en las cartas. La magia no está en, en, el, en la herramienta, esto es una herramienta, estas cartas, aquí tengo otras cartas, aquí son otras herramientas. Es decir, puedo traer runas, puedo traer muchos tipos de herramientas, pero ¿quién está intencionando esa herramienta? ¿Quién está dando una necesidad a esa herramienta y quién la está dando una urgencia a esa herramienta? Más allá de las herramientas, está vuestro ser mágico y mago que intenciona y que puede cambiar cosas, que puede transformar cosas. No es esto lo que transforma, es esto con una intención con una urgencia y con una necesidad. Dentro de vosotras habitan todas las herramientas, todas. De hecho, las grandes magas que conozco, las más grandes que va, llevan zapatillas de esparto, son para mí las más grandes magas. Se van al bosque y... Echan un vistazo y rápido, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, esto. Es decir, hablan con el bosque, con el entorno y es el bosque quien les va dando las herramientas a través de ellas. No necesitan llevar nada y para mí fue un gran desafío cuando fui a la selva porque lo hice así. Y fue un desafío realmente, llevaba muy pocas herramientas y dije, va a ser la selva la que me va a dar las herramientas para ahora trabajar con las hermanas. Realmente fue un acto de confianza muy grande en mí porque nunca lo había hecho, pero sabía que la selva me iba a dar las herramientas. Y así fue. Me encontré unas horas antes en la selva, Hablé con la selva, la selva me dijo, coge estas ramas, coge estas hojas, coge esta tal, esta tierra, coge esto tal, esto, esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, esto, esto, esto. Y cuando me quería dar cuenta había hecho un mandala canalizado de forma totalmente espontánea con la selva, que ni siquiera lo había planteado yo, a priori en mí misma. Dejé que fuera la magia del entorno la que se canalizara y se expresara a través de una, como hablábamos con Marta, la actitud de servicio, de ponerse ahí, al servicio, y de dejar que fluya lo que tenga que fluir y que se exprese lo que se tenga que expresar. Por eso las oraciones y los ensalmos muchas veces nacen de forma espontánea, los cantos nacen de forma espontánea, ninguno de los cantos que yo llevaba programados lo canté, así os lo digo, todos salieron de forma espontánea y salieron un montón de cantos que muchas veces una no sabe ni de dónde salen, pero salen y se canalizan y salen solos, como... Mmm, pues, eh, eh, Salomé, poeta, cuando expresa poesía, cuando recitamos o cuando nos salen eh, todas esas palabras que decimos, ¿de dónde? De nuestra propia magia. Por eso, más allá de contaros aquí pues, una eh, historieta sobre eh, en Salmos de toda la vida, que ya os he pasado información, os he pasado libros, no se trata de aprendernos los de memoria y decir, mira, estos son los ensalmos, esto, y esto se dice así, y ante el mal de ojo di esto, y ante esto di esto, porque creo que esto ya es, trasciende muchísimo más. No somos robots que, que, que repiten lo que nos han dicho, ya, estamos como cansados de ese aprendizaje mecánico que nos han dado desde la escuela. Somos creadoras de nuestros propios ensalmos. Somos creadoras de nuestra propia oración. Porque esta transmisión es oral, prácticamente oral. Esto se hace normalmente, las oraciones, los ensalmos, se suelen hacer por medio de cantos. Hay uno, por ejemplo, que no sabemos todas, que es sana, sana culito de rana sana sana si no se cura hoy se curará mañana sana sana culito de rana en otros países dicen otro otras cosas pero digamos la cantinela viene a ser la misma eso es un ensalmo en toda regla el sana sana cura sana lo decimos en todos lados las mamás las abuelas principalmente las mujeres Solemos hacer ese tipo de cantos y lo solemos hacer a la tierra, a las montañas, como me dicen allí las abuelas chilenas, a los apus, a eh, los espíritus de la naturaleza, a nuestros hijos. Hay un cantito. Esa entonación lleva una energía también. En todos los cantitos que hacemos hay una energía. Y gracias a ese cantito se memorizan los ensalmos mejor. No es lo mismo si a mí me dice mi abuela esa, esa, eh, esas palabras que si sí me lo está cantando. Si me lo está cantando es mucho más fácil que yo me lo aprenda. Por eso las oraciones mágicas suelen venir todas con una cantinela, con un cantito, con un una especie de mecerse en, el, en la oración, en el canto, el, en ese ritual. Es un tema fascinante, ya he visto que me he pasado ya de tiempo, esto eh, podría pasarme y pasarnos horas y horas y años y años sintiendo este tema. Así que os invito... A que durante esta semana que vamos a estar mmm, también interiorizando todo esto, os veáis esta información, os la leáis tranquilamente. Os he pasado también mucha información en base del abecedario Ogam el famoso abecedario Ogam que viene del de norte de Europa, también aquí, en esta zona de Europa, en España, también hay varios restos. Este lenguaje es el lenguaje que empleaban con los árboles, las magas y los druidas. Es un lenguaje para hablar con los elementales del bosque, para hablar con los espíritus de los árboles. Los árboles entienden y sienten este lenguaje, a veces seguramente lo hemos encontrado en troncos y en palos, porque también lo hablan los animales. Pero al no saber qué era el lenguaje, pues muchas veces no lo desciframos, pero estad atentas porque hay muchas manifestaciones de este lenguaje en el bosque, tanto en piedras... Como en árboles, como en ramas, como en el suelo, incluso te puedes encontrar manifestaciones de este lenguaje. Aquí os doy una pequeña guía que os podéis eh, ir mirando porque es tremendo. Podríamos hacer solo un curso de esto, pero mmm, como sé que... Eh que podemos también ir aprendiéndolo nosotras. Yo creo que con esta base que os comparto podemos ir aprendiéndolo cada una e interiorizándolo. Os lo he intentado resumir eh, lo más posible para que vosotras sigáis adentrándoos en este lenguaje, las que sintáis el interés de hacerlo y pues en un futuro, si nos apetece seguir profundizando sobre ello, pues que podamos también hacerlo desde esta base. Os invito a que creéis, gracias a ti gracias a vosotras, hermana, os invito a que vayáis a algún lugar del bosque o un parque o algún lugar donde podáis estar eh, eh, en un entorno natural dentro de lo que cabe. Mercedes, por ejemplo, con tu árbol maravilloso, y Marilo en su bosque, Cecilia ahí donde vive también lugares hermosos. Es decir, todas tenéis algún lugarcito donde podéis sentiros con la tierra. Os invito a que creéis una rima. Puede ser de dos versos incluso, o de tres, o de cuatro. Podemos hacer hasta una estrofa de cuatro versos. Cuatro versitos no hace falta que sea una rima perfecta ni en decasílabo ni esto de los intelectuales que nos tienen fritas, sino que hagamos poesía de verdad y lo que nos nazca. Lo que nos nazca Trabajemos sobre esa rimita porque nos va a nacer pronto en cuanto esa rimita nazca va a nacer un ritmo y cuando la digamos en voz alta va a nacer una cantinela. Vamos a crear nuestro propio ensalmo y será maravilloso si el próximo domingo podemos venir aquí y compartirlo con las hermanas para crear ese ensalmo circular entre todas juntas sería maravilloso si pudiéramos crear un cantito sanador entre todas y que cada una traigamos una estrofita o dos versitos o lo que queramos traer y hagamos entre todas un ensalmo circular y le pongamos música así que os invito a que el próximo día traigamos nuestro ensalmo y traigamos si queremos algún instrumentito, un tamborcito, una maraquita, una campanilla, unas castañuelas, lo que queramos traer, lo traigamos. Bienvenido será y maravilloso, y junto con la temática de la semana que viene, que también es tremenda, pues lo abriremos así con este ensalmo precioso.